secando el pelo en una oficina de, de este vamos a ver esto <risa> wow vamos a ver el audio Deja que ella diga lo que diga. Gente, pero usted me va a tocar, no me pongo la palabra. No, tranquilo. Hay muchas cosas que no se pueden estar haciendo, jefe. Yo mañana va a traer la lavadora y no supuesta agua y vengo a la otra. No, no tengo este problema. Yo te entiendo, hermano. Muy bien. Muy bien. Te entiendo y te comprendo. Yo no voy a poner una también. Pero, ¿no? Y, y, y le consuman su luna con tu pantalón. Cada vez que tú llamas te dicen, sí, te vamos a atender. Eh, disculpa el inconveniente, es una grabadora que yo tengo ahí y no mandan a Tú llamas y ya se sabe la dirección. Mira, de en cuenta de la clase de Iván Cirialfoque se la... Sí, no mira la. ahí. ¿Entiendes? Está bien, muy bien, perfecto. Vamos a denunciar eso. ¿Qué hay, hay muchas formas de protestar y hacer su denuncia ¿eh? también que tiene que estar cancelado ahí es, es seguridades ay y una vez eso es la cancelación de que salió ese video cancelado en seguridad ¿Y por qué? ah Dios pero y eso es un salón no, sí, pero una forma de protesta, porque no, tienen una semana sin luz, no, no, neto no, flow, no, no, no, una no, semana sin luz, sin no, internet. No, usted, mira a la muchacha cómo no, está ahí, no, usted, con, una con una tablet estudiando, con una computadora. estudiando, una goma. Prendale eh, una goma en la puerta. Prendale una no, goma. No, no, no. Yo, yo, yo, yo. No, goma elegir, no, no, no, no, eso, no. Eso es demasiada violencia. No, no, violencia no te la puede. Es mejor. No Para canta usted puede hacer. Todo el mundo tiene derecho a protestar aquí. Claro. En este país, en el mundo. Todo el mundo. Pero no ven usted y que hace es ridículo discute peinando. No, no, está bien esa forma de protesta, está bien. No, no, está bien. llevar un ecuador y llevar los blogs bueno, de todo allá la a la oficina de desde noche Porque a, son, son a unos rastreros, te dan una la, semana la, sin luz. Está bien. ¿Eh? La está bien. Va. Que bueno, bueno, eso de no quema de Gómez, no, eso no dejan no a meterse allá y robarle la luz. Wey. No, no, mentira. Porque van a goma. que no de estar una vez ahí mismo. ¿Por qué? Porque eso, eso no es un salón. No, es que es una forma de eso protesta oficina, del ciudadano. Eso es una oficina. Usted puede protestar después de la puerta para allá la puerta. Es que no te van a frente? hacer caso. No, no, no. Hay no hay no, alguno por norte. Pues no, no hay dientes. Alegla la luz. Usted, no, usted quiere protestar. No. Pueden, pueden montar el salón fuera de la Fuere oficina. Fuera de la puerta. La puerta. No hay usuarios que le van a, a, a molestar eso. Hay usuarios que van a reclamar, que van a sentar. Y esa mujer se está... Esa loca se está secando el cabello y como esto por bien. eso que el seguridad de la puerta de la compañía que sea debe estar cancelada No esto no, es lo que se tiene que poner de los de pantalones es claro, de esto es sea, no se lo sea, que la... se tiene que poner claro, los pantalones sí, no Acudí así. Acu... Así que en su casa cuando viene a ver a la eh, busca oye marido y se acuesta ahí también y todo y todo el mundo <risa> No y se muda y se muda y <risa> la nevera la va a llevar ella mañana sí, entonces, entonces esta, esta familia el que <risa> está encargado de esa oficina Espérense, eh. ustedes dos, ven. Yo, <risa> <No>, el programa <risa> para verlo está encendido, ya está en la casa, Santi, y el otro. Venga, porque <risa> ¿qué? Yo que estoy solo de un lado voceando, y ustedes por allá. <risa> Mira aquí aquí, aquí aquí siempre pero hay un programa que me da pigeon. Aquí cuando siempre va hay... y me responde 50 horas después, ¿eh? pero está respondiendo ahí. ¿Eh? Tú ve, igual que Camila. Aquí, aquí eh. siempre hay un programa paralelo aquí. No, no, aquí siempre, siempre hay uno, pues el otro le salió allá, anda que se encoló. ¿eh? <risa> no, pues como a mí la no vino, ve. Cómo usted no se puede. Es que Acá el poco público, oficina, porque caminando hasta que usted venir y que cuando viene a ver le lleva un tostador y hace una cafetería en la en la oficina <risa> y las que están ahí se quedan calladas y la y la encargada de la oficina queda callada también sí eh. no no no no pero que yo eh, yo entiendo que es una forma de protestar no, a la gente la que no llama nueve siete si es correcta o no esta forma de protestar yo entiendo ahí, que es una forma es de protestar, la de la protestar la la veo, esta, esta no gente esta bien. gente bien. se ponen demasiado rastreros no llevarle licuadora ya mismo totadora en el frente prendala si usted quiere la oficina del Ahí dónde se va a conectar en el frente usted comunica dice que una computadora y un salón y ella es tan linda es que Sí, es protestando, este protestando, protestando que están, es protestando que están, porque que esa afuera. gente. Eh, claro que eso, así mismo, eso nada más se ve en este país que te llevan la luz una semana entera y no van, estando ahí mismo, Protete tú pagando afuera, con los recibidos. Quema, quema es una no rastrería esa gente no, no, ver, no, por, de la vida. Estoy loco por hacerme video. de cuarto como pongo panel en mi casa y me den banda con atrapolú. No, con tú no, no. No, dice, muchachito, me vino a y marido. Oye, ahora yo te voy a decir. Y se la llevan. La DCP. La, la desesperación es la madre de toda la angustia, ¿eh? porque óyeme llegar a ese extremo es porque la situación con el este ya está en un nivel de y ahí se le da la razón pero no es la forma de protestar no, no pero óyeme, dónde, yo, yo prefiero yo prefiero que lo pongan ahí en la, en la puerta en ahí. la puerta Juan, todo el mundo Hay un salón y que no deje de entrar a nadie pero usted no puede ya. venir y que a sentarse la que la están secando ¿qué es eso? En la licuadora está más pasable porque fue de un pronto a veces la batida Uy, ya, y se va a una vez, pero esta mujerica se case, loca. No, y, y cuando aquí tuvimos el problema de no, no los rompería, apagones. No y rompería. cuando aquí tuvimos el problema a los apagones a principios del mes de septiembre, me parece, ¿verdad? Que le que tiraron una, una goma a una oficina desde de norte aquí. Se arregló. A, ¿no? ni, sí, pero a nivel nacional eso era. ¡Qué sofrocico está cayendo! Eh? No, que aquí no, se la prenden de amor. No venga usted, no, a Ya usted, tú sabes. Que venga fulana, que vecina, que la vamos a secar en el Norte. <risa> en Ede este la vamos Sí, a porque ahí. como no están enviando a la luz. Ay, entonces, ves. la que tiene la culpa de eso no es la que está secando, es la encargada de la oficina y el guachimán que dejó pasar eso. Pues ¿sí? sí. Porque está bien, la partida no, que me pasaron. Porque hay que recordar una cosa, de Este y las, y las oficinas de en el, de, de Norte y de Sur y de Este no son empresas privadas, son oficinas del Estado. Entonces... Hay que tener un poco de control ahí con eso. ¿eh? no es entrar aquí ah, afuera No, pero está, está bien, pero está bien. No entras no aquí, está bien, lo mismo yo, que entrar, no que entrada de norte, que está ahí mismo. A, a, a, a yo veo yo portamento. yo veo bien esa falta, esa protesta, porque es que son unos abusadores. No, no, no. Está no, bien, eso es, que es una, que me una me eso hace una ahí, forma no, de tu protestar, no, no pero usted tengo lujos, hágame con protesta afuera y qué me le, lo que usted quiera ahí afuera, pero no dije que usted viene a sentar, ¿eh? tarifa high, se llevan la luz cuando le da la gana, duran hasta ahora. Estamos de acuerdo con eso, ¿Eh? con la protesta. Sí. Yo voy y se la quemo. Claro. La goma fuera. no tengo la pero no me venga usted. No me venga usted y que a sentarse que usted se va a acercar que yo vine aquí, que yo soy fulano de la ayuno y yo soy la matatana de aquí, de, de, del este. Sí, pero ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos lo hicieron a nivel de protesta No, protestando no. Como la, lo hizo el de aquí, con el licuadora, No, no. el Zapote. No, no, lo culpa pero pues pues ah, se fue de una vez. Dijo, no, que me lleva a la lugar. yo vine aquí, ya. <risa> y se bebió su batida y se fue. ¿Tú <risa> entiendes? Pero hay un perso lo que yo digo es que hay un personal y hay una jefa o jefe de la oficina que no puede aceptar eso. Cancelado de una vez. Pero para los guachimán, ¿dónde vez ese guachimán? Que le desconecte eso y la venuta no un puesto aquí porque esto es una loquera. Sí. Y si fue un plancito ahí entre, entre esa doña y los empleados de, de noche para sacar a la ah, gente que segura mala. <risa> tu ves, en cosa. el país, oye, en el país de lo imposible todo es posible. Olvídate. Eso es que usted tiene la mente más que abelca. hay que tener cuidado. Me especula mucho. ¿no? <risa> hay que tener cuidado con Villalona. Villalona como que está. <risa> Hey, no. sospechoso allí No, lo que te digo, lo que te digo, eso hay un encargo, porque cuando yo fui a quemar esa ahí, la de Norte, noche que yo fui que me tuvieron que sacar con la policía, ahí salió todo el mundo a hablar, ¡no! Yo, sí, yo pagando un año entero, tenía una tienda, un negocio, y un salón, o sea, la tienda adelante y el salón atrás de mi esposa. Y yo tenía casi un año pagando... 1,300, 1,500, hasta 2,000 cuando yo prendí el aire. Muy bien. Hasta 2,500. Es más, yo pagaba hasta 3,000 si yo me ponía. Porque ya a veces prendían el aire cuando había mucha gente para que el ambiente se, eh, no fuera tan caliente. Entonces, un día me llegó un mes de mil pesos. ¿Cuánto es de 1,500 a mil Entonces, yo voy a que me chequeen a ver qué fue, si fue que se enganchan. Sí. El chequeo, yo trabajaba en el norte, dura mucho tiempo. Claro. Eh, cuando usted manda a chequear un contador, usted tiene que checar.